Bueno, ponemos en marcha la canasta popular Hurlingham, la canasta básica Hurlingham. Son 30 productos que, que en función de los precios esenciales que determinó el gobierno nacional tienen un 20% más de descuento promedio, que no hay límite para que, para que se puedan obtener, que, que tienen también productos de limpieza, lavandina detergente digo 30 productos que hacen a, bueno, a, la, a la vida cotidiana, a la diaria del consumo de cada familia, de cada vecina, de cada vecino de Burlingame. Como siempre, agradecerle a, a nuestros comerciantes, en este caso a, a nuestros eh, supermercadistas de barrio, que, que, bueno, que, que nos ayudan y que nosotros también devolvemos con, con todo lo que tiene que ver con, con el municipio descumprimiento del punto de vista tributario. ¿no? Nosotros creemos que lo que hay que hacer es sacarle presión a, a los comerciantes, a los industriales, esto indudablemente no pasa en la Argentina y bueno, y a pesar de lo que están viviendo ayudan, ayudan, colaboran y son solidarios. Con sus, vecinas con sus vecinos y con sus vecinos y bueno, y a partir de ahora van a ver en, en la página web del municipio, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, todo lo que tiene que ver con, bueno, con esta canasta popular, con esta canasta básica Urlingan, que vuelvo a repetir, tiene promedio un 20% más de descuento, eh, también están presentes en las góndolas, estos productos están en las góndolas de, de nuestros comerciantes, de nuestras comerciantes, de los supermercadistas, y, y bueno, y ayudando, como siempre, a cuidar el... El bolsillo del vecino lo hicimos con el PAN Popular, con ese programa que permitió eh, vender el pan al 50% del precio. Lo hicimos con el kit escolar, en donde las librerías de Urlingan, de Morris y de T6 se sumaron a, a un 30% de descuento en, en los kits escolares de, de jardín de infantes, de primaria y de secundaria. Funcionó muy bien y seguimos avanzando. ¿no? Y nuevamente, agradecer de corazón a nuestros supermercadistas, a nuestras supermercadistas de barrio, ...a William Morris, a Burlingame y a Tesey... ...que en todos sus comerciantes... ...están adhiriendo y van a adherir ...para poder cuidar el bolsillo, el bolsillo de nuestros vecinos. El primero de mayo es el Día del Trabajador. Nosotros decidimos juntarnos con todas las trabajadoras... ...con todos los trabajadores municipales... ...a los cuales le agradecimos... ...el servicio que todos los días... ...y el esfuerzo que todos los días... ...ponen para resolver los problemas de los vecinos... ...que seguramente, y sabemos, son muchos y que es mucho lo que falta, pero, pero logramos, junto a, a estos trabajadores, a estos trabajadores, unida y vuelta en la relación con nuestro pueblo, con nuestras vecinas, con nuestros vecinos, para resolver todos y cada uno de los temas que hacen a, a su vida cotidiana, que hacen a la calidad de vida que buscamos también que, que tengan las vecinas y los vecinos del distrito. ¿no? Y, y estamos en un buen camino, y en ese sentido anunciamos un 40% de aumento salarial eh, a pesar de, del gobierno de Macri, a pesar de las dificultades, a pesar de la economía, y gracias al esfuerzo que hacen las vecinas y los vecinos, logramos bueno, cerrar este acuerdo salarial, que es importante, que les da tranquilidad, y que, bueno, que hace que todos los días peleemos contra, contra esa inflación que no para porque hay un gobierno que no la controla, ¿no? Y, pero a pesar de estas dificultades en Hurlingham estamos, estamos de pie trabajando todos los días para resolver los problemas de nuestra gente y, y en este caso para que las trabajadoras y los trabajadores tengan también calidad, calidad de vida y, y un buen aumento salarial. en marcha el registro municipal de mascotas, que, que tiene que ver con, con tener la base de datos y el conocimiento de todas y cada una de las mascotas que tenemos en el distrito. Identificar también quiénes son sus propietarios, eh, todo lo que tiene que ver con los controles sanitarios y la vacunación correspondiente para, para nuestros animales domésticos. Y y bueno y avanzar en la protección, que nos parece que es muy importante, digo, para que las vecinas y los vecinos sepan, vamos a estar... ...en los programas en las plazas, en el and Cerca... ...cuando hacemos la vacunación, ya comenzando a llenar los registros... ...en el casa por casa que hacemos vacunando a, a los animales domésticos... ...también para, para poder avanzar en, en conformar este registro... ...y contarles que el año pasado vacunamos 15.000 animales... ...contarles también que desde que asumimos la gestión... ...hemos castrado a más de 8.000 animales domésticos... Eh, decirles que, que bueno, que Zoonosis va a ser también ¿no? en este caso la, la, la base de trabajo para, para todo lo que tiene que ver con la conformación de este registro. ¿no? Y bueno, y proteger en serio, proteger de verdad, no solamente en Orleans, comunicando este programa eh, en nuestro distrito, y, y sí es cierto, en un momento tan, tan difícil como el que estamos viviendo, también eh, abrazar y proteger a nuestros animales, animales domésticos que no me canso de decir son parte de nuestra familia.